Hola, mi nombre es Walter Nieto y en este video te quiero contar qué es la recursividad y qué es un ciclo en programación Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? En este video vamos a hablar de las funciones, vamos a hablar de la recursividad y de los ciclos de repetición Como habíamos visto en videos anteriores cuando queremos programar una serie de comandos o una secuencia que es repetitiva, utilizamos una función. ¿Qué hacemos? A ese conjunto de instrucciones, los programamos por separado, por fuera de la función main. Y le ponemos un nombre. Y eso es una función. Y llamamos desde la función main, llamamos a esa función cada vez que la necesitamos. Entonces, si necesitamos esa función dos o tres veces, la llamamos. Se ejecuta, vuelve a la función main y continuamos con el proceso del programa. ¿Qué sucede? Ahora vamos a ver el concepto de recursividad. Dijimos que programamos una función, le ponemos un nombre, función 1. Desde la función main vamos a llamar a la función 1. Se ejecuta. Ahora, dentro de, de la función 1 hay varias instrucciones, varios comandos. Y uno de esos comandos... Es llamar otra vez a la función 1. O sea, la función se llama a sí misma. Desde adentro de la función. Entonces, ¿qué sucede? Vuelve a llamarse y vuelve a entrar a en la función 1. Se empieza a ejecutar. De nuevo llama a la función 1. Y entonces empieza un ciclo de repetición en forma reiterativa. Se ejecuta una y otra vez y otra vez. Bueno, eso en programación eh, se conoce como recursividad. En la recursividad se entra en un ciclo de repetición que tiende a infinito. Y es importante que haya una condición que le dé fin a ese ciclo. En los ejercicios de este video vamos a ver que hay una parte donde empezamos a ejecutar una de las soluciones... ...que no llega al resultado y no encuentra la condición para salir del ciclo de repetición. Entonces empieza a ejecutarse de manera reiterativa una y otra vez... Y se vuelve a repetir y entra en un ciclo que es infinito. Es decir, no encuentra la condición para salir. Y entonces es necesario presionar el comando stop para detener el proceso del programa. Entonces, siempre que se utiliza la recursividad. Hay que prestar atención a cuál va a ser la condición. Que va a hacer que se cumpla el fin del ciclo. El fin del llamado reiterativo. ...a la misma función. En este software que estamos utilizando ahora... ...utilizamos la recursividad de esa forma. Hay otros lenguajes que para hacer un ciclo... ...no es necesario utilizar la recursividad. Y hay eh, funciones específicas para hacer ciclos repetitivos. Pero también en esos programas... ...que puede ser C, C++, Python, Java... ...también es necesario pensar una condición... Que le dé final al ciclo. Porque si no el ciclo va a continuar ejecutándose. Eh, sin, sin final. Entonces bueno vamos a ver el tutorial 3. Eh, bueno abrimos la aplicación. Y vamos al nivel de procedimientos 3. Que es eh, sobre bucles. Acá vamos a ver. Un nuevo, un nuevo concepto. Eh, que en programación también se llama recursividad. La recursividad se trata de llamar a la misma función desde adentro de la función es decir tenemos una función llamada P1 uno de los comandos de esa función es volver a llamar a P1 ¿Qué es lo que hace, vuelve a ejecutar todos los comandos que están adentro de la función donde también está la función P1 otra vez entonces entramos en un ciclo de repetición que puede ser infinita, por eso hay que buscar una condición que le dé fin al bucle o al ciclo Acá vamos a ver que en la función main, en el primer ejercicio, tenemos unas, un solo comando en la función main O sea que lo único que podemos hacer es llamar a la función p1 eh, vemos que lo que tiene que hacer el robot es avanzar y encender la luz, en forma reiterada. Todo lo que tiene que hacer es avanzar y encender la luz. Entonces, es casi obvio el resultado. Lo que vamos a hacer es, en la función P1, poner el comando de avanzar y encender la luz. Y a continuación, lo que vamos a hacer en el espacio que nos queda, es volver a llamar a la función P1 para que vuelva a ejecutar esos dos comandos de avanzar y encender la luz. Es decir, volvemos a llamar a P1. Entonces, de esta forma se vuelve a iniciar la función nuevamente. En la función main vamos a llamar a P1, que lo que va a hacer es ejecutar esta rutina. Esto constantemente se va a iniciar y va a entrar en un ciclo o en un bucle, en forma continua. Y esto lo va a hacer sin detenerse, en forma infinita, hasta que se cumpla una condición. La condición va a ser, eh, se va a cumplir el objetivo. Después más adelante vamos a ver que en los programas va a ser necesario aclarar cuál es la, la condición que termina con el ciclo entonces lo ejecutamos, y vemos que se cumple fácilmente el objetivo bueno ahora en este nivel, es muy parecido con la única diferencia, que en lugar de avanzar tenemos que usar otra función también vamos a llamar a la función P1 que también va a ejecutar una secuencia muy similar pero ustedes me van a decir eh, cuál es el comando que reemplazo con el comando de avanzar. Acá vemos cómo se ejecuta fácilmente y se llega al resultado. Solamente con tres comandos adentro de la función. Entonces lo que quiero que me digan es cuáles son esos tres comandos que puse en la función. Ahora en este ejercicio otra vez tenemos un solo llamado en la función main. Que va a ser la función p1 porque es lo único que podemos hacer y en la función p1 tenemos que resolver una lista de comandos o una lista de instrucciones que nos permita hacer este recorrido y encender las luces veamos necesitamos avanzar girar a la izquierda avanzar encender la luz girar a la izquierda avanzar nuevamente Después hay que, hay que saltar y cuando estemos en esta baldosa vamos a estar en la misma posición que cuando estamos al en principio entonces acá vamos a ver que hay un patrón que se repite cada vez que llegamos a esa baldosa vamos a estar en la misma condición que al principio entonces vamos a repetir el mismo patrón cuatro veces Entonces, acá hay una lista de comandos que me permite hacer esta secuencia. Esa lista de comandos es exactamente la misma que se hace a continuación porque es el mismo patrón de recorrido. O sea, esta baldosa es exactamente, estamos en la misma posición que al principio. Entonces quiero que me digan cuál es esa lista de instrucciones que hace este pequeño recorrido que voy a repetir cuatro veces. Ahora agrego el llamado a la función P1 y lo que va a hacer es volver a repetir este mismo patrón en forma consecutiva y va a resolver el problema. Bueno, en este ejercicio 4. Es un ejercicio de zig-zag, como habíamos visto anteriormente también. Pero ahora lo vamos a hacer utilizando la recursividad o el ciclo de repetición. También vamos a hacer una secuencia que va a ser repetitiva. Es una secuencia de cuatro pasos. De cinco pasos en realidad. Cuando hagamos estos cinco pasos. Vamos a llegar a una posición. Que es igual a la inicial. Entonces. Quiero que razonemos y me digan. Cuáles cuál son esos cinco pasos. Que me llevan a estar en la misma posición que al principio. Una vez que tengo eso. Simplemente llamo de nuevo a la función P1. Y se va a ejecutar en forma continua. Y va a resolver el problema. Porque todo el recorrido tiene el mismo patrón. Ahora en el ejercicio 5. También podemos llegar a encontrar un patrón. Ahora vemos que se agregó otra función. Tenemos dos funciones. Desde la función main vamos a llamar a una de ellas. Y desde esa función tenemos que llamar a la otra. Entonces, tenemos que razonar cuál es la secuencia de movimientos que tenemos que hacer. Y esa secuencia de movimientos se tiene que repetir cuatro veces. O sea, tenemos que encontrar un patrón de movimientos que me lleve a resolver el problema completo. a ver pensemos hay que encender la luz vamos a saltar en, alguna, en algún momento tenemos que avanzar también eh, yo voy a empezar de esta forma primero voy a encender la luz después voy a saltar y después voy a avanzar bueno, acá me doy cuenta de que me falta algo porque estoy avanzando sin encender las luces. Pero sé que después de eso tengo que saltar y girar a la izquierda. Y Cuando llego a esta baldosa estoy en la misma posición que al principio. Entonces a partir de ahí vuelvo a empezar y puedo volver a llamar a la función para volver a repetir todo esa sería una forma de resolverlo me falta obviamente encender las luces y ya veo que no tengo lugar en la función 1 para encender las luces así que tengo que combinar y utilizar de alguna forma un llamado de la función 2 acá voy a encender, voy a agregar lo de encender las luces pero no me alcanza, no me alcanza el, el espacio porque llegué a la baldosa de destino donde puedo volver a empezar pero no puedo encender todas las luces que necesito, me falta encender una luz así que no es esa la solución lo que puedo hacer acá es que una parte del recorrido que es lineal donde tengo que encender la luz y avanzar lo pueda hacer en la otra función voy a probar si de esa forma puedo resolver el problema es decir la mayor parte del recorrido lo voy a hacer en la función 2 y en la función 1 voy a hacer voy a ejecutar solamente el inicio, que es encender una luz, y después al último girar a la izquierda. Pero todo el resto del recorrido lo voy a hacer en la función 2. De esta forma estoy en la misma posición que al principio. Ahora lo que hago es volver a llamar a la función P1 que tiene a la función p2 incluida desde la función main se llama la función p1 y esto tendría que resolver pero acá vamos a ver que estoy cometiendo un error fíjense que quiere accionar la luz de nuevo y al accionarla por segunda vez la apaga entonces hay un problema o bien tengo que sacar el, el botón inicial de encender la luz o bien lo tengo que sacar al, como instrucción al final porque de esta forma fíjense que se queda en un bucle infinito donde no va a tener no se va a detener nunca y nunca va a llegar al resultado entonces simplemente sacando el primer comando de encender la luz podemos ver que va a llegar al resultado. Vamos a ver una segunda opción que es dejar el comando del inicio de encender la luz eh, y sacar el último. Eh, fíjese lo que pasaba si no sacábamos el primer, este, el primer comando. Se quedaba en un ciclo infinito. Reintentando en forma consecutiva. Constantemente. Y nunca iba a terminar y nunca iba a llegar al resultado. Y se iba a quedar, eh, digamos, girando en forma infinita. Eso sucede cuando se cuelgan los programas. Cuando un programa se cuelga, es porque entró en un ciclo infinito, del cual no puede salir. Bueno, ahora en el ejercicio 6 vemos que se pone un poquito más complicado. Parece que hay que saltar, girar, avanzar. Y hay que usar también dos funciones. Y combinarlas entre sí. Bueno, acá voy a intentar una serie de comandos, voy a llamar de la función main a la función p1, de la función p1 a la función p2 Y voy a probar esta, esta secuencia de comandos, pero fíjense que no hace, no llego al resultado este, Cometo algún error, entonces creo que tengo que reemplazar los movimientos Bueno, acá parece que cumplí una parte del objetivo, el problema es que tengo que repetir esto cuatro veces y no sé si tengo espacio para programar el desplazamiento hacia el nuevo lugar. Vamos a probar de esta forma, creo que de esta forma logré llegar a una celda, a una nueva celda, pero, pero me quedé atrapado porque no puedo volver a llamar a la función para que se vuelva a ejecutar el código. En este caso la, la limitación de cantidad de comandos que puedo poner es un obstáculo para seguir desarrollando el programa entonces la solución no va por este lado yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el recorrido más que lo pienso no, no encuentro cómo resolverlo y a mí me parece que el problema está en que yo quiero hacer una especie de recorrido y creo que tengo que cambiar tengo que cambiar el recorrido tengo que cambiar la forma en que recorro eh, el cuadrado entonces voy a hacer una serie de cambios que lo que haga es hacer otros otro recorrido fíjense que acá no gira no gira a la izquierda sino que va a ser una especie de serpentina en lugar de girar en círculos Lo va a resolver haciendo una especie de serpentina acá me equivoqué en algo porque no, no hace el recorrido que yo quiero Y lo que yo quiero es que haga una serpentina, como una vigorita, que suba, que vaya a izquierda, derecha, izquierda, derecha. entonces voy a hacer una serie de cambios y acá van a ver cómo lo resuelvo fíjense que no giró dentro del cuadrado sino que fue haciendo eh, en forma sinuosa dibujando una S Y de esa forma, fíjense que me alcanzaron los pasos, incluso me sobró un casillero. Entonces, eh, quiero que me digan cuáles son esos comandos. Y con esto, llegamos a completar el nivel 3. Bueno, eso fue el tutorial 3. Y con esto terminamos la secuencia de 3 eh, programas consecutivos que vimos con LiveBot. ...que es un software que nos permite introducirnos a la programación. Hoy yo les comenté otros lenguajes... ...que no son de tan alto nivel. Ahora les voy a explicar por qué a veces hay lenguajes que son de alto nivel... ...y hay lenguajes que son de bajo nivel. Cuando nosotros tenemos un hardware que puede ser una computadora... ...un celular, un robot... ...necesitamos programarlo y lo que estamos haciendo es crear un software... ...que maneja el comportamiento de ese hardware. Entonces, ¿por qué se piensa que la programación es difícil? Porque hay que conocer... El lenguaje que nos permite manipular el hardware. Al principio esos lenguajes de programación eran difíciles de aprender y bastante complejos. Uno de ellos es por ejemplo el Assembler que sirve para programar. Es complejo pero se pueden hacer muchas cosas en el hardware. Para empezar a facilitar la tarea de programación se empezaron a crear otros programas que se asemejan más... ...al lenguaje natural humano. Entonces, cuanto más se parece a nuestro lenguaje natural... ...la programación es más fácil, es más cómodo trabajar... ...es más cómodo programar... ...pero también estamos un poco más limitados... ...porque perdemos el dominio de lo que podemos hacer con el hardware. Esos son los que se llaman lenguajes de alto nivel. Cuanto más cerca está del lenguaje natural, de nuestro lenguaje natural... ...y es más cómodo programar... ...se dice que es de más alto nivel el lenguaje. Y cuanto más codificado está... ...y más cercano al hardware... ...a las instrucciones eh, físicas del hardware... ...entonces se dice que es un lenguaje de bajo nivel. Este software que estamos viendo ahora... ...que es un simulador de un robot... ...es un lenguaje de alto nivel... ...porque ni siquiera escribimos código... ...incluso se utiliza arrastrar y soltar... Eh, utilizamos iconos en lugar de comandos Y se facilita mucho la tarea Y es muy cómodo programar Al mismo tiempo estamos un poco limitados Y hay pocas funciones que podemos implementar Pero sirve para tener una introducción Sirve para principiantes Y sirve para empezar a entender la lógica de la programación Para poder avanzar gradualmente Porque por ejemplo ya vimos que pudimos entender Los conceptos de la función principal o función main Saber que hay funciones que están fuera de la función main y a la que podemos llamar. Que puede haber más de una función y se pueden llamar entre sí. Que hay ciclos de repetición. Que puede haber recursividad cuando una función se llama a sí misma desde adentro de la función. Y que esa recursividad puede llevarnos a un ciclo eh, repetitivo que tiende a infinito. Y que tenemos que buscar una condición para salir del ciclo. Todos esos conceptos pudimos aprenderlos con un lenguaje de alto nivel, fácil de entender y además divertido y entretenido. De manera que tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos que aprendimos para poder avanzar hacia otros programas. Entonces, espero que les haya gustado este tipo de contenido. Si les gusta pongan like o dislike, compartan, comenten y suscríbanse para recibir todas las novedades y puedan estar informados cuando suba nuevos videos o publique nuevo material. Bueno, muchas gracias.